Buenos días, les invitamos a acercarse y a, para la presentación de este libro, el libro Wisam Aucan, que vamos a comenzar en este momento. Agradecemos siempre eh, la, el ejercicio que ha hecho la Universidad La Frontera de generar este espacio para el encuentro de las editoriales universitarias del país y por supuesto también las Editoriales independientes que trabajan a nivel de país hacen un tremendo esfuerzo en lo que se refiere a entregarnos a aquella bibliodiversidad que corresponde tener para todos los lectores de la región de la Araucanía y por supuesto de todas las regiones del país. Hoy día, en este momento, nos encontramos con la presentación de un texto nuevo que editó la Universidad de los Lagos, la editorial de la Universidad de los Lagos. Este es el texto, Maguizam Aucán, su autor es el señor Salvador Rumián Cisterna. Él es un egresado de la también en, eh, de la Universidad de la Frontera. El texto Maguizam Aucán, el gallito, gallito entre comillas, que tiene además varias implicancias en la lectura, el gallito, Cachilef, y La rebelión de la gran cordillera verde, editorial de la Universidad de los Lagos, que es el libro con el cual nos encontramos. Y para orientarnos en ese sentido, nos acompaña por supuesto el autor Don Salvador, a quien saludamos también, eh, y quien va a presentar el libro. Don Salvador Rumián Cisterna es el autor de este libro, él es eh, magíster en ciencias humanas, en la región de los de los lagos, él está centrado en la enseñanza del Chesungun. Esa es parte de su de sus múltiples labores y además eh, hoy día como autor de este libro que vamos a conocer. Para orientarnos y acercarnos a, la, a, a abrir este libro, en, entrar en él, nos acompaña don Jorge Iván Vergara, profesor titular de la Universidad de Concepción, quien nos hará hoy nos acompañará en este encuentro con esta nueva obra, Maguizán Aucán. Don Jorge. Eh, muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a la Universidad de los Lagos la posibilidad de comentar esta obra. También a los organizadores de esta feria y a la Universidad de la Frontera. Y en segundo término, quiero hacer un, un alcance biográfico personal porque como conversábamos con Salvador hoy día en, el, en, el, en un café y yo tuve por primera vez la oportunidad de conocer San Juan de la Costa, era también la primera vez que yo estaba en una comunidad mapuche en el ya lejano año de 1985, en mis ya lejanos 17 años y yo creo como le escribí ayer en un WhatsApp que eso fue un, un cambio en mi vida, no, no, no tuvo un impacto quizás en el primer momento, pero fue el inicio de un interés que ha permanecido por más de casi cuatro décadas y al mismo tiempo un cariño entrañable por, por las comunidades eh, mapuche y particularmente por el mundo guilliche que como eh, vamos a comentar más adelante, no ha merecido, o sea más bien ha merecido, no ha tenido, no ha recibido toda la atención que debiera. Y en ese sentido considero el trabajo de Salvador como un hito histórico, historiográfico, de alto valor para el conocimiento de la historia del mundo huilliche y también como un eh, como una expresión de la memoria colectiva de dicho pueblo. Dicho lo anterior me voy a referir. Eh, ya específicamente al, al libro. Bueno, quiero decirles que este libro eh, viene a suplir una carencia de conocimientos históricos eh, muy grande, porque aborda un periodo muy muy poco conocido que está lejanamente esbozado en los estudios de la propiedad de Martín Correa, Raúl Molina y otros, por ejemplo, y que yo en particular... Eh, solamente he tocado en lo relativo a, a la formación del, a la reorganización de la Junta de Cacique del Futaguillimapu y a la década de del 30 y los posteriores congresos que se van haciendo ya eh, cada cierto tiempo con la participación de los cacicaos de más o menos Ranco hasta Chiloé. Eh, de manera que eh, el libro de Salvador aborda un periodo muy desconocido muy poco estudiado y permite comprender cuál es además la transformación de la propiedad indígena particular y también en cierto sentido también fiscal en, en extensas áreas de la cordillera de la costa y particularmente eh, en, en, en que son zonas que a inicios de la década del 40, comienzan a ser literalmente invadidas por la presencia de colonos, descendientes de colonos y otros alemanes, así como otros chilenos. pero Y, y frente a esta invasión, digamos él, eh, estudia particularmente el caso del Fundo Huitrapulli, que es eh, el que concentra su atención. Frente a esta invasión comienza un proceso de organización de las comunidades, de resistencia, de lucha... ...que tiene diversos planos. Eh, uno de ellos, por supuesto, es recurrir a los pocos organismos fiscales... ...que podían eh, apoyar los derechos mapuches, la, la, la, incluso la legalidad establecida... ...por el mismo Estado, que como bien eh, explica Salvador, es violada por las autoridades... ...es violada por otras... Hay, eh, ...entonces hay un proceso de organización, de acudir a estas instancias... En, en, en ayuda, en apelación, reivindicar los derechos de propiedad, ya sea de los títulos de comisario, que son lamentablemente, por razones que el abogado Castillo explicó muy bien hace muchos años, no pudieron ser revalidados en las leyes de propiedad austral. Entonces quedaron como una propiedad, muchas veces de facto, pero no de jure. ¿no? Y por eso hay extensas áreas, extensas propiedades hoy día, donde viven campesinos, eh, eh, Mapuche huilliches y que sin embargo no tienen la propiedad de la tierra entonces eh, ese es un, un problema tremendo pero eh, no voy a, a, a subrayar eh, en él porque creo que el aporte fundamental del trabajo de Salvador no es mostrar el proceso de exposición y expoliación que es evidente eh, sino también mostrar cómo frente a este proceso hay una resistencia mapuche que toma niveles de organización distintos asociado a la Junta, a otra organización que se funda paralela, y bueno, en cierto sentido divide el mundo huelliche, a caciques en particular, incluso si sí, el cacique, el apo ulmen, digamos, de la Junta no toma parte, Tránsito en el no toma parte en estas luchas, pero hay caciques particulares que sí lo hacen, y se va conformando, for, se van conformando organización y resistencia que en, ya llegado a un cierto punto, como dice Salvador, eh, utilizan la violencia letal. ¿verdad? Y un hecho puntual, pero muy importante en, este, en estos hitos de la resistencia huilliche, eh, es justamente la que protagoniza Gallito, llamado así Gallito Catrilef, que eh, digamos, asesina a, a un, a un Descendiente de colonos que no era ni siquiera de Osorno, sino que era de Concepción y había ido asentándose en, en el área uh, de una manera que podríamos decir, finalmente, las comunidades percibieron como intolerable. Ya ¿No? de hecho, había pegado un lechero que era una aparente orden de la intendencia falsa para expulsar a la familia de su, de su, de su, de su, de su vivienda y su propiedad en la cordillera. Eh, y finalmente él es, eh, es muerto de un, de, un, de un balazo con un fusil por parte de, de, del yacarito Karilev y que con el tiempo se convierte en un, en un héroe, en un referente para toda la, la lucha y la resistencia mapuche. En la comunidad, no, no, no, no nos engañemos, es un hecho de sangre, es lamentable, eh, pero también hay muchos hechos de sangre que, que van mayoritariamente en contra del pueblo mapuche el, el autor recuerda el hito más sangriento y terrible que es la matanza de Forragua eh, donde al menos con seguridad se puede decir que murieron 15 personas y testimonios de la comunidad indican que podrían incluso ser más eh, entonces bueno, yo creo que ese es el, el, el segundo gran mérito del trabajo ¿no? haber primero suplido un periodo histórico que estaba muy poco estudiado, en segundo lugar haber mostrado una dinámica de resistencia y haber estudiado particularmente un caso que es emblemático en, para la memoria de la comunidad, eh, de este hombre que muere hace unos pocos poco tiempo, el 2020, y que él tuvo la oportunidad de conocer y de entrevistar además personalmente, ¿no? de, de hacer un trabajo personal con él, ¿no? de, de como dice él, de, de Nutram, Ramka, no sé de conversación, palabra, y yo diría que hay un tercer gran aporte, porque este trabajo permite eh, eh, también reconocer las dinámicas culturales que acompañaron a la resistencia guilliche. Es extremadamente interesante la relación que se hace entre la muerte de Else, el, el colono de origen penquista, por parte de el Gallito Catrilev, y el Lepun anterior, donde se estaba representando la lucha entre mapuches y, y, y el y colono, y que dio lugar a un accidente, una muerte accidental, pero que fue leída desde, desde la tradición mapuche como una un presagio, claramente. Entonces, yo creo que. Eh, a mí me resultó sumamente valioso el, el, el poder reconocer este elemento que no está presente en general en los estudios históricos y que refleja, y aquí viene quizá un cuarto aporte significativo del trabajo, la capacidad de mirar la historia desde la perspectiva, no solo de los oprimidos, digamos, no, no solo de los que han sido expoliados y, y, y todo eso que sabemos, sino que también mirar la perspectiva de actores, de la de la cultura mapuche desde la visión de mundo mapuche, desde la mapu como quiera, eh, ahí él puede explicarlo mejor. Y por eso que este es un libro de historia y a la vez es un libro, un gran libro de memoria, un gran libro de memoria, porque refleja cabalmente, a mi modo de ver, la, la, la visión de las comunidades huilliche, de los actores en primer lugar, de sus protagonistas como buen historiador, pero también del, del entorno de las comunidades más allá de las que directamente implicadas en estas luchas eh, y que permitieron, además, detener, en, cierto, en cierta medida, el, el, el avance de los expoliadores. O sea, casos como este, como el del gallito Catrilev, que además cumplió pena de cárcel, esto no fue gratuito de ninguna manera, eh, fueron, eh, permitieron eh, eh, parar, digamos, la... la Ahora, quizá lo más importante todavía, yo creo que no está solo en el tema, no está en el excelente manejo de fuentes orales que realmente hace, eh, enriquece la perspectiva mapuche del texto enormemente, y está muy bien trabajado, con cuidado, con criterios de relevancia, podríamos decir, todo lo que cualquier historiador tradicional pudiera exigir sino que es el primer libro de historia huilliche que da una visión de conjunto de un fenómeno rico, complejo y de tremenda trascendencia para la situación actual del pueblo eh, mapuche huilliche y por lo tanto, a mi modo de ver, va más allá de los trabajos que Raúl Molina o Fesser o... Rolf y los mismos especialistas mapu, mapuche y huillicho han, han ido dando, porque da una mirada de una historia con sentido propio, de una, de una historia que, como él dice, busca descolonizar los marcos de referencia y reflejar la mirada desde lo, desde lo mapuche. Yo creo que este libro, es un, como obra de conjunto, más allá de cualquier contribución específica, es el primer libro de historia huellística escrito cabalmente desde la perspectiva güillística y que logra combinar de una manera que yo no había visto antes, nunca, la, la documentación, entre ellas la documentación del juicio, ¿no es cierto?, que se le siguió a Gallito Cachilés por el asesinato de, de Else, eh, con la historia oral muy bien trabajada en profundidad, y por lo tanto yo quedo con una. Tengo toda la impresión de que estamos ante un texto de nuevo cuño, eh, un texto que abre posibilidades de trabajo histórico eh, muy grandes y que a la vez se alimenta y reflexiona también desde lo que historiadores mapuche-huilliches y no mapuche-huilliches como yo mismo eh, hemos hecho para enriquecer una historia que, como dije al principio, sigue siendo una historia dejada en un segundo plano. Y cierro diciendo, incluso la, la historiografía que hoy día está apareciendo, las crónicas de Pedro Cayuqueo, de, los trabajos de Fernando paricán de Margarita Calfío, y en fin, hoy día la, la bibliografía escrita de Enrique Antileo, hoy día la bibliografía escrita por Mapuche está en primer orden. Pero así todo, el mundo huilliche sigue siendo un mundo como dejado de lado. Porque yo me atrevo a sostener que no tiene una la épica de la, la derrota mapuche en la Araucanía. Pero al caso que sea, eh, ese ese vacío ese, esa que, que, que algunos han tratado de ir supliendo, hoy día ha encontrado, yo diría, un... un, un un pilar, ¿no? Un pilar, un pilar muy valioso y que yo reivindico como un trabajo realmente completo e interesante, muy, muy interesante. Y debo confesar que yo fui evaluador de este libro. Y después de, de, de tenerlo leído, eh, y lo puedo demostrar porque ando con el informe acá, dije que este libro se tenía que publicar. O sea, que era un libro que la Universidad de Los Lagos no podía perder la oportunidad de publicarlo precisamente por eso, porque da una mirada desde la historia, desde la memoria, desde la cultura mapuche de un fenómeno con período y fenómenos altamente complejos y logra integrar los distintos aspectos en una visión de conjunto que enriquece la historia, la historiografía del mundo mapuche y no solo la del mundo huilliche. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir, Salvador, y a los organizadores. Muchas gracias. Eh, muchas gracias al profesor Jorge Iván Vergara, en lo muy claro en los, en los conceptos sobre este nuevo texto, que, que además vamos a conocer en, en la voz de su autor, Don Salvador, Rumián Cisterna, Maguizam, Aucán, el Gallito Catrilef y la rebelión de la Gran Cordillera Verde. Don Salvador. Ahora sí, ahora sí. Ya, no sé qué voy a poder agregar después de la tremenda presentación y, y me siento muy honrado porque yo, eh, en, mi, en mi crecimiento como persona, como mapuche, y, y, y en la historia de mi pueblo. Eh, los primeros trabajos o los trabajos que empiezan a dar eh, cuerpo a la reconstrucción del territorio de mapuche huiche, parte precisamente, con entre otros, con la tesis del profesor Jorge Iván Vergara del Solar. Esa tesis que yo tenía fotocopiada ahí en la casa, o sea, se la robé a mi papá en realidad, eh, marcó mucha de, mi, de, de mis intereses en el tiempo. ¿no? Si bien vengo del área de la ingeniería en términos de formación, eh, espiralmente pesó, digamos, el, el, aspectos como la tesis y la experiencia particular del, de mi familia, ¿no? Eh, yo quisiera primero, si me permiten esto, agradecer a la, a la editorial de la Universidad de Los Lagos por la oportunidad de hacer este libro, que obviamente yo no me hubiera esperado realizar. Eh, a la mamá Carolina Karillán, que en particular, que es la, la editora y que de alguna manera me, me motivó a hacer este trabajo, eh, de sacarlo desde el ámbito de la tesis del magíster, a poder darle un formato libro que sea un poco más digerible para personas interesadas en esto. Eh, y aprovecho también de mencionar que hay otros textos que están siendo trabajados por la editorial, entre otros el libro de la historia de Huechemapu, que eh, también habla un poco de la reconstrucción eh, mapuche-bulliche, pero desde otra óptica, la óptica desde la cual la música finalmente va a vehiculizar un poco estos anhelos de reconstruirse en forma identitaria. Es decir, estos somos nosotros, estos somos nosotras. Entonces, en la, para redondear, entonces la editorial está, está apoyando un poco el trabajo local allá en la Universidad de Los Lagos, y eso es un poco es lo que se refleja en estos trabajos. ¿no? Ya, volviendo al tema del texto. Eh, el libro surge de una historia que yo escuché de mi padre en probablemente segundo o tercero medio. Me contó la historia de un héroe mapuche. ¿ya? Esa fue la historia, infantil, entre comillas, infantil o adolescente que yo le recibí, le escuché de él. Y en ese momento él tampoco conocía al gallito catrilef. ¿ya? Él no conocía al autor de, de, de la historia, al actor de la historia. Entonces, cuando él me la explicaba, él mismo se imaginaba que el gallito Catrillefe era un hombre grande, gigante, pero ¿no? casi como una especie de, de guerrero vikingo, como nos muestra la televisión. Entonces yo también me quedé con esa concepción un poco heredada de él. Yo conocí al gallito catrilefe en el 2010, ¿ya? y es un hombre muy bajito, ten, eh, o sea, era un hombre muy bajito. Tenía 1.50 metro puede ser, no sé, chiquitito, muy chiquitito, muy risueño. Eh, en el texto aparece al final un poco la ilustración, no sé, para, para que ustedes puedan hacerse la, la, la imagen de él. Eh, y uno nos explicaba cómo un hombre tan físicamente tan poco imponente se iba a enfrentar a alguien que medía casi dos metros. Y que pesaba probablemente cerca de 100 kilos. Entonces esa, esa simetría le dio una connotación muy graciosa a, a, a, digamos, a lo que es esta historia, dentro de lo trágica que es. Eh, y esa, esa historia de alguna manera eh, se va haciendo un poco, eh, se fue, digamos, eh, completando cuando ya eh, en este anhelo de reconstruir la historia del gallito Catriles me encuentro con la carpeta judicial. ¿ya? Entonces de ahí en adelante eh, empezamos a, a, re, a reconstruir la historia juntos con, con, con, el, con el actor que era Juan II Catriles Faucapán. De primera, el gallito, siempre, cuando, cuando uno le iba a pedir que le contara la historia, siempre narraba una cuestión muy interesante, muy, de, muy épica. ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con la, con la carpeta judicial, eh, yo pude percibir la, la, las facetas que su, su, su, digamos, en forma interior él guardaba. Eh, pude verlo quebrado muchas veces que él, cuando él repetía la historia porque él ese auto también castigaba muchas veces por haber matado a una persona. Una vez decía, yo lo hice bien, mi gente vive bien, hoy día tiene, tiene su tierra, nadie más nos molestó, pero nadie me agradece hoy día. Eh, o nadie se acuerda de mí. Entonces valió la pena un poco, uno percibía ese cuestionamiento de, de Juan II Catrilev. Y otras veces lo encontraba y estaba, estaba diciendo, no, lo que hice yo estuvo bien, esto, si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer. Entonces, como que se daban todas esas, esa, esa, a veces contradicciones en el mismo relato. Eh, yo hay muchas cosas que este libro no coloqué, eh, las, principalmente las cosas que, que él me decía cuando él notaba que yo guardaba la grabadora. Yo le decía, ¿yo puedo grabar? Sí, grabemos ya. Entonces así, él me hacía toda la narración. Yo guardaba la grabadora y él siempre me quería contar algo más, pero es algo más no, fuera de la grabación. Eh, que tiene que ver con esa cosa interna, ese sentimiento de, de haber protagonizado una historia por la cual a él se le calificó de héroe. Un héroe de capa caída, un héroe del cual eh, mucha gente se, después se, se, se olvidó, eh, incluso se ridiculizó en algún momento y, y por lo mismo eh, tenía, se, le generaba muchos sentimientos encontrados. ¿no? Eh, aún así creo que este, esta historia, esta reconstrucción que está en el libro, no le quita la, la magia, no le quita la, eh, la esencia a un, a un periodo y a un, y a un acontecimiento que es muy... Eh, muy brutal, en cierta medida, pero también eh, que marca el fin de la era de, lo, de los abusos. En, en una zona que era el Fondo de Huitrapuye, después de, el, de que Juan II Carleff se enfrenta a Max Elsel y le da muerte, no hubo ningún despojo más. Carabineros no se entrevió a entrar, nadie más se atrevió a entrar al territorio y esa zona quedó en control de las, de las comunidades, siempre en litigio judicial, pero en control eh, material de las comunidades hasta el día de hoy el año 2003, si mal no recuerdo, se hace ya por parte del Estado de entrega de esas tierras a, a la comunidad de Trafunco-Los Vados y hasta la fecha ¿cierto? no han tenido ningún, eh, ninguna intromisión, excepto en las posibilidades de tener una carretera costera, que ya sería una cosa un poco más, más actual, ¿no? que, que vendría a interrumpir un poco la, la, la armonía de un espacio eh, absolutamente verde eh, y casi intocado. Y para, un poco para finalizar, me gustaría hacer mención del, del, del Lepun. No sé si le sonará el, la palabra Lepun, ¿no? ¿No? Sí. Lepun, eh, aquí me imagino que la gente lo traduce como barrer. En la zona en la que vengo yo, el Lepun, eh, sí, es un poco barrer, pero más bien expulsar entidades que son dañinas. ¿ya? Eh, en algún momento, en, en la comunidad, no la comunidad de Fundo Huichapuy, sino la comunidad de Ucapán, sino la comunidad que está más al sur, que es la comunidad Gualamán, eh, lo que hoy día es Fundo Trufún. Eh, se hizo una ceremonia, eh, un ritual ¿cierto? de Lepun, en el cual a través de, un, eh, de una especie de actuación, ¿cierto? Eh, se quería un poco ver cómo iba a ser el conflicto que se venía, cuál iba a ser el resultado. Entonces, una parte de la comunidad se vistió de, de carabinero y se vistió de, de... Uno hizo el papel del Max Elsel, del gringo Elsel, que era como el más blanquito de la comunidad. Eh, que todavía está vivo, y, y otra parte de la comunidad era, ha sido el papel de la comunidad. Entonces, en una tranca, esto se genera todo una, un enfrentamiento verbal, cierto llega la gente que se disfraza, como hace la actuación de carabineros y, de, y del, del gringo, eh, se forma una discusión, todo esto en Chosungún, eh, la gente los echa cierto a gritos y palos en la actuación, y en determinado momento, eh, en la ceremonia, en el ritual, ¿cierto? Eh, uno de los peñes que, está, está, está, que es parte de, la fuente, de las fuentes orales, de ahí, que, que dice claramente que él, eh, teniendo estas esta, eh, esta armas es larga eh, pero con, con balas de salva, él la dispara a propósito contra el actor que hacía de Max Elsel. Entonces, frente, con el sonido, el, el Max Elsel se cae, se tropieza, y, la, y quien dirigía la ceremonia, eh, el ritual, ¿cierto? La ñaña Palmira Yanquileo dice: esto no debía pasar, pero pasó. Finalmente la conclusión es que el gringo va a morir. Esa era, esa era la. la... Y, y bueno, claro, y pasa el tiempo, ¿no? probablemente uno, unas semanas después, y Max Elsel fallece en un enfrentamiento con el Gallito Catrilef, que es la comunidad que está más al norte. Entonces, toda esa historia, que era la que, yo, que alimentó mi imaginación de, de joven. Eh, fue la que motiva a este libro y del cual traté de hacer la reconstrucción lo más fiel posible. Me insisto que hay cosas que no, no están reflejadas ahí porque no, no, no, cuento, no conté con la autorización formal de, y con la confianza del autor para colocar ciertas cosas específicas, o sea, perdón, del, del, del Juan II Catrilef, que es el personaje principal de esta historia. Y, y eso quedará un poco ya, no sé, quedará en, en, el, en, en mi cabeza o en mi memoria. Pero de todas maneras, lo, lo principal y que, que también tiene que ver con la, la que las comunidades, y las familias de ahí se sumaron a, a, a un sistema de defensa, eh, esa, esa historia de lucha, de resistencia, eh, tiene su fruto en la actualidad. La gente hoy día vive en su, en su tierra eh, con las dificultades propias de este contexto, pero por lo menos esa, esa, no, no, se, no fueron despojados en su momento de la herencia de sus antepasados. Y eso... Básicamente sería como la, la, lo que podría contar este texto, que es un homenaje a esa familia y particularmente a Juan II catriles eh, Muchas gracias, eh, Salvador. En realidad, eh, presentación de libros como este justifican de, a plena, de plena manera la realización de esta primera feria editorial de, de Temuco, es decir, que las, uni, las, las editoriales universitarias y las editoriales uni, perdón, independientes nos vaya mostrando su trabajo. Si no fuera por, por esta feria, no conoceríamos mucho nosotros lo que está ocurriendo en lo que se edita en las, en, en la, en las distintas editoriales del país. No aquellas grandes editoriales, sino las editoriales que están trabajando y acercando temas que son propios de cada uno de los territorios, porque eso es lo interesante, como una editorial que está en la región de los, de los eh, lagos, en este caso la universidad eh, editorial de la Universidad de los Lagos, eh, nos muestra este trabajo que, que además es además plenamente coincidente con mucha de la memoria y la historia del territorio de la Araucanía. O Aquí sea, hay réplicas, eh, o oh, perdón. Ejemplos similares o cercanos, ahora con la diferencia de que el personaje central, este personaje, el señor Katilev, puede aparecer como uno de los referentes importantes en lo que se refiere a una memoria histórica que además señala algunos caminos a seguir. Lo dice claramente, nos señalaba o indicaba Salvador Rumián recién. Abrimos el espacio también para algunas preguntas, si alguien... Porque el texto es realmente interesante en lo que se refiere a, a este proceso. Pero además él señala dos, otros hechos importantes, junto con los que señalaba el profesor Vergara recién. El, cuando él se refiere a la carpeta judicial, hay dos grandes temas: ahí. uno es el, el archivo o la documentación formal de los archivos de Chile, que están instalados en Chile, pero también la información oral, la oralidad, los narradores, hay más. Eh, no, es, eh, no es fácil encontrar además un personaje como él que está inmediato. No es una, una historia que haya escuchado de tercero sino también además que de quien vivió y generó esta situación histórica en el territorio, de lo que nosotros nos estamos enterando. Así que está abierta la, la conversación para las preguntas, para hacer comentarios. Sí, sí oh, eh, hola profesor y Salvador. Lo único que quiero es leer el libro ahora. Eh, pero eh, me, imagino, me gustaría un poco saber eh, por qué este es un relato que es muy emocionante. ¿no? Es muy emocionante también porque no solamente rescata una historia en la memoria, sino que rescata una dignidad ¿no cierto? Del, del, del pueblo mapuche, de, de esta persona, de esa familia, de esas comunidades. Entonces yo quería más que nada preguntarte que estoy segura que los he hecho, cómo fue la devolución de este trabajo que hiciste hacia las comunidades, hacia la familia, y el mismo Catrilef, y hace tu papá igual, que te contó esta historia. O sea, la devolución todavía no, no, no empieza, el, el texto recién salió este año, por ejemplo, todavía lo tengo en las cajas, Está, esto es nuevecito, es la primera vez que yo saco el libro como de, a, a, a, a, a, al ámbito público. En su momento, el, todo el trabajo fue siempre de devolución con el con Juan Guayito Catrilef, yo lo conocí en el 2010, como les mencioné, ¿no? y él me permitió hacer la primera entrevista el año siguiente, el 2011. Esa entrevista se la devolví. Después cuando encontré la carpeta judicial, también se la devolví, y en ese momento él se asustó. Él dijo, porque él vive en el campo, entonces vive una vida de, del campo, eh, dado que él nunca se quedó con un pedazo de tierra, imagínense, toda la, toda la gente, toda la familia se quedó con tierra, eh, las tierras que él defendió, pero él no se quedó con ningún solo pedazo. Eh, entonces él a veces también tomaba, o sea, eh, eh, y muchas de, de sus penas y frustraciones las ahogaba en el alcohol, ya. Entonces él tenía una vida muy alejada, un poco de, de, de, de todo la eh, digamos del desarrollo que se viene a partir de los 90 sobre todo. Y, y no pudo nunca pudo votar, entonces él decía mucha todo el mundo va a votar y yo me quedo solo acá y, y cosas como esas. No tuvo familia, entonces él, él, él vivió allegado más encima con otra familia que lo acogió, la familia. Eh, Maripan Uribe, que, que, que yo sí tengo una devolución con ella en particular por todo ese, ese cariño con él, con el cuidado. Entonces, cuando lo llegó con la carpeta judicial, él se asustó pensando que la causa se iba a reabrir. A ese es el nivel un poco de... de, de porque él, él era como revivir todo de nuevo. Entonces le expliqué que no, que esto, este caso está cerrado, que solamente se le, le devolvía eso porque era parte de su historia. Y así, él, él también estaba muy orgulloso cuando le devolví el, eh, el, la intervención de Juan Acevedo, que era un diputado comunista, que en, fue el único diputado, básicamente, de, que lo, lo fue a defender, en, digamos, eh, mostrando el contrapunto de, de que toda la prensa apoyaba a Max Elsel como el agricultor, ¿cierto?, que había sido asesinado. Eh, eh, y, y de alguna manera toda, toda, la, toda la prensa, todo el sistema, en contra de Juan Catrilef. Y, y el diputado Acevedo lo vino a visitar en la cárcel, eh, hizo una defensa y esa defensa que aparece en, el, en la documentación de, la, de, de las actas del Congreso, se la devolví y él estaba orgulloso que, digamos, que el, el, abogado, el, el diputado Acevedo lo defendió. Eh, digamos, entonces todas esas documentaciones me las solicitaba, yo, esa fue la devolución en vía que yo le, le hice, pero él ya murió en 2020, entonces el libro él no lo va a conocer, <ríe> así que un poco... el. el lo que hicieron sí, su funeral, eh, no, no, sale el asaí, ahí, se hizo una se revivió una tradición importante que es llevar a la gente en Angarilla, no sé si le sonará el concepto. Desde la comunidad se, se hace un una armazón de madera y se lleva la atadura al hombro y se lleva hasta el cementerio. Eh, esa, esa, esa ruta demoró cuatro horas, digamos. yo también fui parte de los que lo llevamos a, a hombro por el camino hasta el cementerio, con mi papá. Entonces fue un, esos son un poco los gestos de, de, de devolución, de agradecimiento que se hizo para, para él, un poco. Eso. Bueno, eh, que he abierto el espacio, si no... Eh, bueno, agradecer a... a perdón. Eh, primero, dar gracias a Salvador y al profesor. Eh, con respecto al alcance que hizo de que la historia de la Araucanía es un poco más conocida, yo en una oportunidad... Eh, creo que conversé con un peñi que, me, que es Cristian Antimilla que me dijo que dentro de la historiografía mapuche como que tenía como el vicio de que todo giraba en torno a la cuenca del río Cautín entonces creo que eh, creo que eso va un poco de la mano con la historia reciente del mapuche de los 90 con el tema del consejo de todas las tierras y todo eso de que todo se centra en Temuco eh, por eso yo encuentro que es valioso el trabajo de Salvador por, para des descentralizar un poco eh, yo me acuerdo que en una de la, hay un apartado que a mí me llamó la, bastante la atención y que de hecho yo lo terminé ocupando en mi, citando en mi tesis de magíster sobre el tema de la estructura territorial que existía antes de la reducción y que fue desplazado por el tema de, lo, de, la, de la entrega de títulos de comisario. Eh, Tú crees que en el futuro es realista generar como una reconstrucción, de, por lo menos de manera cartográfica del, del, de las dinámicas o de la, de la estructura territorial que existía antes de la, antes de la, ¿cuánto se llama? De la reducción o eso ya es más complicado. Eh, solo eso. Está difícil, está difícil. Porque yo creo que se podemos reconstruir día los títulos de comisario y yo creo que estaba avanzando en eso en los límites y en las dinámicas, pero lo que estaba previo está difícil. No, no, no, no. o sea, ya el antecedente es como va a ser. Están boicoteando. Ah, no. La, la cosa es que, claro, yo creo que podemos reconstruir las relaciones, eh, eh, digamos, en términos familiares y en términos de, de, de, de estructuras como políticas hasta los títulos de comisario, que sería, no sé, por el periodo 1824, 1848, pero lo que estaba previo está... está no sé qué tanto lo podríamos avanzar. Yo en lo particular no, no me he puesto mucho ojo en, en, ese, en ese periodo. No sé, profesor, ¿cómo lo ve? Es? De poder car car caracterizarlo está, está difícil, ¿no? Pero, pero pero hay como eh, aspectos como generales que sí se pueden. O sea, está el rehuel, allá revuel, están esos conceptos, digamos. Pero qué que qué tanta gente abarcaba cada, cada tipo de, de estructura eh, es complicado todavía, creo, todavía, creo. El del Cawin, sí. Yo, ese, sí. De hecho, todavía está. De algún modo equivale a los sectores que tenemos hoy día. Sí, como los sectores. El sector pulotre, por ejemplo, que aquí se le llamaría LOF acá, y que ya también es LOF, pero el LOF es el espacio físico. Pero el Cawin es la, la gente que lo habita y, la, y cómo se organiza. ¿A nivel micro se puede? ¿A nivel macro dónde está el problema? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Alguien quiere acotar algo más? Eh, sí, por el profesor. Hola. Sí. Eh, no, hay una, hay, bueno en relación a esa carencia, ¿no? Eh, bueno, yo creo personalmente me voy a citar. Eh, hace 20 años <ríe> publiqué un artículo a partir de mi tesis de licenciatura en la que realmente llamaba la atención sobre eh, la falta de una historiografía más completa sobre la zona huilliche, que además... En realidad, eso se puede ver como una simple carencia, ¿no es cierto? Hablé de las naranjas, pero no de las manzanas. El problema es otro. El problema es que, es lo que yo sugería, que conversaba con Salvador hoy día en la mañana, es que yo creo que hay una especificidad histórica del mundo guilliche en relación a todos los temas territoriales y no solo territoriales. Primero se fue incorporado a la corona, al reino de Chile a fines del siglo XVIII, 1793... Luego tuvo una primera colonización chilota, luego llega la colonización alemana, por lo tanto se da un proceso de colonización distinto sobre una situación territorial diferente porque se entrega en título de comisario y cuando finalmente llega la comisión radicadora a Valdivia y a Osorno, ya la gran parte de la propiedad ha sido comprada. ya Comprada de maneras extraordinariamente cuestionables, pero comprada. Entonces... Eh, eh, referirse, digamos, al, al, a, la, a la especificidad histórica y cultural, política del mundo huilliche, y, también, y digo política porque mire, está la especificidad de la lengua, está el hecho de que la junta en la zona huilliche ha sido la, han sido los caciques, no las organizaciones reivindicativas propias, tipo sociedad republicana u otras, las que han dado la, han mantenido la dinámica de lucha. O sea que en la, en la zona huilliche el cacicado ha estado mucho más presente a nivel de, de, de los comunidades, como a nivel general, ¿me entiendes?, territorial, amplio. Eh, y se reivindica incluso el Tratado de Paz de 1793, o sea, de, tiene otras coordenadas, las reivindicaciones huilliches tienen eh, fundamento, fundamento histórico jurídico, digamos, distintos también. Y nada más la situación de la propiedad hoy es distinta, porque, o sea, hay muchas comunidades que no tienen, o no tenían hasta hace poco por lo menos, respaldo legal para las propiedades que ocupaban y están sometidas permanentemente a la posibilidad de ser desalojadas, juicios y, y los hechos de violencia. Hay que pensar que el señor Else, no voy a discutir digamos, lo lamentable de su fallecimiento, lo que se quiera, pero el señor Else controlaba a los carabineros. O sea, el retén era tenía oficina en el retén, digamos, hasta que los mismos carabineros, como relata Salvador, se cansan de los abusos y le dicen a los mismos mapuches, ¿sabes que tienen que matarlo? Le dicen. Los carabineros. O sea que lo único que uno puede esperar de un Estado mínimamente democrático es que respete su legalidad y salvaguarde los derechos de todos. Bueno, un Estado que está cooptado completamente de la manera más burda por personajes que además están infringiendo ellos la ley, tratando de validar títulos que no les correspondían a través de la ley de propiedad austral. Entonces era una situación extremadamente difícil. Y el libro, eh, y por eso que, y, y que tiene otras, otras, otras coordenadas políticas, históricas, jurídicas, y que no es que no tengan ninguna relación con la problemática de la Araucanía, sí si la tiene, pero también tiene diferencias específicas. Y como dicen, hasta el propio Marx lo decía, lo que importa son las diferencias. La, los elementos comunes son fáciles de, de encontrar, pero son las diferencias las que realmente importan. Y por eso yo creo que, que el trabajo de Salvador debiera ser un estímulo para otros investigadores y para todas las tesis que están sin publicar de la misma Carolina Carillanca y de tantos autores que están ahí trabajos que deberían dar la luz en esta misma forma. Bueno, eh. bueno eh, estamos en los tiempos para ir cerrando. ¿Algún comentario más, don Salvador? Sí, no es que un gustazo volver a la Universidad de la Frontera a ver el panigüe, esto fue un, un, un muchos bueno recuerdo, así que eso, muy, muy agradecido por la invitación también. Bueno, le agradecemos en realidad la, la presencia a ustedes dos, a usted en particular don Salvador, primero vuelvo a casa lo segundo antes de cerrar es volver a insistir que eh, lo importante de este tipo de ferias, la primera feria editorial de Temuco y que efectivamente ese el cura concepto bajo el cual se, cree, se cría es curar la palabra. Y lo que se está efectivamente ahora es eso. Volver a sanar, a través decía yo ayer, con, desde la palabra. Curar la palabra. Eh, estas 20 editoriales eh, de universidad del país y de, además independientes, que son esenciales para entender el territorio en que cada uno de nosotros vivimos. Y lo demuestra este libro. Para todos es una, un gran descubrimiento este libro que vamos a buscar en la en la Universidad de la Editorial de la Universidad de los Lagos que está presente aquí perdón no pudo estar presente pero sí podemos acceder al libro ya que tenemos el autor además acá mucho mejor eso agradecerle a la Universidad de la Frontera al profesor Jorge Iván Vergara y por supuesto a Salvador Rumián en la presencia en esta gran feria editorial la primera gran feria editorial de Temuco curar la palabra muchas gracias a ustedes